Bueno, estamos en un supermercado aquí en Ciudad de Panamá que nos llama Arriba o algo así. Y bueno, pues que les puedo mostrar, cómo se pone el vino, hay muchos que de vino. Está barato. Al se caro, de 8. ¿Hay que paro. Le que productos panaderos, panaderos, para compramos. Sí, sí, la Japón, de... Colombia, Perú, Perú, Perú, Perú, Perú, Perú, Perú, Perú, la a con, Vamos. Vamos a por ah, con, con la, de la con, con esta a 90 centavos estas balboas y para que tengan en cuenta un balboa es un dólar para uno you know. a no, uno tenemos tres más claro. El eh, pues mismo, bebidas, cervezas, ah, coronas, coronas, y uno está la o oh, un gris hecho para hacer un gris cabo la cerveza de la ah, ya, va a este boleto, estrella Galicia con el, el de la Casa de Papel. En el encontramos una balboa. Este Tenemos el importadas la cerveza que se llama audiés oh, soberana la de acá y vale este el pack, vale esta soberana vale 3,45 con la cerveza ahí y tal balboa y tal y tal la tal y la ¿La encontramos la tal y tal que tal que un, un litro un litro y vale un vale 60. El paylist, el crema, está barato, 17,41. es el ¿Y 17 dólares por 40. Me gusta parar del botánico, con el Arroz, que tiene, una sí. El 18, pues Y a subir. arroz especial? O Cuando es un 我說過他。<音樂><笑> No, que las sopas. Es que hay gente que le estas 73 balboas Miren, o sea, mayores May, tal? con... tal? ¿Qué de ¿Qué con ¿Qué y es caro, vale 75, a Chips, rabones, vamos Muy bonito. Esos han es que están famosos? Ah, pero no lo no, no. El like vale uno Oh. Ocho. el aceite de cocinar acá vale 8 valvoas 8, ocho la mitad 780 metros, vale 4, no hablamos de 4 almostras, 60 bajitas, 40 bajitas. Y que no los he encontrado nada panamelio, panamelio. Que yo aquí hay unas galletas que son de aquí de Panamá. Y entraré yo para Colombia. Tienen la mantiquilla de Madrid, cuánto vale tres va con 20. Bueno, bueno, ay, mira, Crema de chocolate, jet La crema de chocolate les va a dar con 45 milsos de leche. es Porque le dicen milsos de leche la tele Argentina. Nosotros en Colombia le decimos a En México le hicimos cajeta. Pulso de leche le dieron en Argentina. Ajá, sí, el nivel de igual es sí, el, búsqueda, sí, el Muchas cosas importadas acá, todo es importante. Panque, MacLean, todo muy americano, todo otros países. Renteja, pero es que. Ah, bueno, esto que aquí es el de aquí, el los primos los valen no, a dos con 45 y son ricos y son, son apenas 80 calorías y valen 2,99 porque vamos a llegar para comer para que pasa palos esta noche la almendra de la almendra que vale tres valvoas acá está más barata que en Colombia ah no, igual no en Colombia vale como 13 mil pesos no, es menos similar hecha almendra Pugos, Google, Google, El pedialiche. el vale tres balbuas con ochenta el electrolith este cuando este, me monta de bicicleta para cuando hace cualquier deporte de datos bueno y un jugo de tomate igual bajo un sea, y medio o son sea, 35 y el electrolite 2,85 bueno, ahí, bueno si vamos buscando si encontramos algo muy panameño por acá no hay un puro cereal en las calles allá atrás Con cereales, barritas, con tosh. Que también hay en Colombia y en casi todo lado. Ahora, es harto de que toca el Buscar como algo muy específico para encontrar como ya que sea de aquí el que sea el del país, no sea que todo es el Pringles. Kisses, Hershey's, todo lo de todo lado. entró en un supermercado y todo es muy parecido en todas partes. Muy similar. Pronto le cambian el nombre, pero sigue siendo. Oh, A ver, Oleas, Oleas, Oreo. Cuéntale un beso oro acá. 3 balsas que 84 al este paquete de oro, a ver aquí ya parece que vemos cosas que hay. Tienes los dulces es donde uno consigue cosas las sección de, los, de las granjerías donde uno consigue cosas de aquí del de la de la región pues del país en esas galletas sucias eso es mini paris, ¿sí? son de aquí panameña, los Cocosete, Gamesa emperador, esto es muy de centroamérica estas es galletas las que en estas galletas las uno en guatemala, en costa rica obviamente aquí en Panamá. Sí ¿De ¿Dónde donde serán las emperadoras el trabador este mexicano a ver pues esa en México no las sorbeto galletas de leche galletas de avena sándwich chocolate pascual esa marca es el pano medio miren, miren Sandwich Pascual Napolitano en un nuevo sitio. 100, sí, estas son panameñas. Estas son panameñas. Esta marca Pascual es de, de, de Panamá. Este Entonces, galletas con de chocolate, sabor a leche y son más de Balboas. Estas, por ejemplo, son a 91 centavos de Balboa. Bueno, acá no encontramos algo panameño, que pues son las galletas pascuales. Vamos a ver qué más hay: dulces, ah, almendras, pues, ¿cómo se llama? Frutos secos, o Mastosh, Club Social, Ritz, claro. Oreo, Más Oreo, violento. En las líneas y bueno, a ver, estos es son carros, valen a 5 al de están eh, caros. Miren, ahí de unos ¿Qué tal? El eh, dieta full, estos son los gordos. Bueno, metámonos por acá. A ver, ¿qué más hay? A ver, tenemos aquí la nevera. Que aquí podemos conseguir cosas eh, panameñas Vamos yogur, estrella azul, eso es el panameño. El yogur, estrella azul, no la vean, visto lo tengo. Vamos a ver, un jugo de naranja. Y, bueno oh, pues pero está de sí. por aquí, por el azul, a ver qué que conseguimos, bueno, familia eso es colombiano <risa> bueno, no sé familia, Scott papel higiénico papel higiénico a 5 balboas del Scott de esponjillas comida para gato comida para las mascotas y oh. desechables eso no... Eso no está bien, es 80 mil. Oh, maestro, papos. A 5 balboas. Ah, jabones. Vamos a los jabones. Este es un color de Aquí vale, por ejemplo, este te está grandote té. Desinfectante. Dos balboas con 64. vas a ganar los con 64. No sé como cómo será el dólar en Colombia, está como mil y en la acción de lavar la losa. Aquí vale un gualbo a 57. Este, 1.78. Creo que está más barato que en Colombia. En Colombia la vas a hacer y Cloro. Clorox, el famoso Clorox. Acabo de vale decir Clorox. a sea, un gualbo a 50. 50. Alimentadores Oiga mi hay aceite para carro que en este supermercado güey? Muy bien, aceite para carro eh, DW40 Ve hay de todo Bombillas, Velas, veladoras Toallas, buenas leche, tequila y también es por aquí aunque conseguimos cronaje dental jabones en top a 1 con 60 papelería cinta como café de mucho champú mucho champú y de otro lado cosas pues para eh, el colegio, como colores, partidas, pues marque, bueno, no me lo marques, marques, marques, marques, marques, marques, los marques, marques, marques, marques, marques, marques, como marques, Al potas marques, potas de marques, Ah, hombre, hay como las empanadas. Empanadas. una empanada de 6,85. ¿Cuál es No sé cuánto es. A ver, 28. 24. Pañales. Pizza. pañales no realmente Me hubiera preferido ir al otro supermercado miren esta tortilla de patata vale, eso es gualboas con 95 con morcilla con huevos camperos tortilla de patata sin gluten. Oh, ¿Y vale? Seis Bastante.